Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy vamos a analizar los 10 sitios o dominios más buscados de internet Vamos a comparar el 2020 con el 2021 Empecemos Vamos a compensar del 10 hacia el 1 En 2020 teníamos el número 10 a Twitter Twitter.com tenemos como número 9 a Instagram.com. Tenemos como número 8 a YouTube.com. Tenemos como número 7 a TikTok.com. Tenemos como número 6 Amazon.com. Tenemos como número 5 Netflix.com tenemos como número 4 apple.com tenemos como número 3 microsoft.com tenemos como número 2 facebook.com y tenemos como número 1 el rey de siempre es google.com pero en 2020 tenemos el 2021 que esa racha ha cambiado. Vamos a comenzar a ver los cambios que han tenido los dominios y la popularidad en cuanto a ranking. Tenemos de número 10 a Whatsapp. Tenemos de número 9 a Twitter.com. Tenemos de número 8 que sigue en su puesto YouTube.com. Tenemos de número 7 a Netflix.com. Tenemos de número 6 a Amazon.com. Tenemos de número 5 a Apple.com. Tenemos de número 4 a Microsoft.com. Tenemos de número 3 a Facebook.com. Tenemos de número 2, algo increíble, Google.com. Y tenemos el número 1, el 2021, que ha ganado popularidad es tito.com. estos son los sitios eh, más populares los dominios más populares y vemos los cambios que han tenido cada sitio dependiendo el año y vemos el dominio de Google ha sido derribado en 2021 y es bueno que hagan cambios para que la gente eh, busque otras estrategias es cuanto a este video y te enseñé los 10 dominios más buscados en 2020-2021.